Victoria López denuncia fue víctima de atraco en horas de la tarde del sábado pasado. Según sus declaraciones, los desaprensivos cargaron con más de 11 mil pesos. Solicita sean si devueltos sus documentos de identidad. Me atracaron ahí en la calle Carmen con Papi Olivier. Traía mi cartera, pues así, cuando me la jalaron, me, casi me dejaron con el dedo. ¿Cuándo fue pues? eso? El sábado a las 5 y media de la tarde. ¿Qué me llevaron? Me llevaron la cartera con todos mis documentos. Yo necesito que me entreguen mis documentos porque esos son mis documentos que los necesito. Tenía mi libreta, de, mi libreta de banco, mi dinero, mi tarjeta de crédito, mi celular, todo, mi cadena. Todas mis toda mi cosas que estaban en mi cartera pero yo no sabía que me iban a atracar. Yo iba a depositar un dinero al banco, que el único banco que estaba abierto ese día era el, el, el reserva, en el porvenir. Yo iba a depositar ese dinero. mi cordero NTN. Su noticiero regional.